oh por dios oportunidad de, de dar nuestras opiniones del nuevo oppo reno 6 5g lo dijimos dije bien. bienvenidos a uno de nuestros videos más especiales vamos a abrir ahora mismo una colega youtuber lo dijo don oppo se ha lucido Una vez abierto nuestro Oppo Reno6 5G aquí, con lo que nos encontramos dentro de él. Primero, allí tenemos el cargador de 65 watts, bastante grande, se lo ve bastante potente. Dice mi primo que parece un transformador. Nuestro Oppo, una bolsita para protegerlo. La llave. Los manuales. Y también viene con auriculares exclusivos. Pues ahora algunas pruebas. Un diseño bastante bonito. Sí, la verdad que no, nos encanta. La verdad que, que creo que ha sido una buena decisión. Oponiones de Oppo. Las mejores. 8 GB de memoria RAM. La verdad que lo vemos... Súper útil para que el teléfono vaya bastante rápido según el contenido que tú le des, ya sea de fotografía, vídeo, de aplicaciones o de juegos. 128 gigas de memoria también. Lo vemos bastante bien. Un buen procesador. La calidad de vídeo nos gusta. Las cámaras pueden grabar a 1080 x 30 fotogramas por segundo. Nosotros le diríamos bestial. Nos gusta bastante. Aquí te dejamos algunas tomas cortas de lo que hemos podido probar hoy. Seguiremos probándolo y haremos una segunda parte de más cositas de nuestro nuevo teléfono, el Reno 6 de Oppo 5G. Ahí está, ahí está. <ríe> ya no lo, lo vamos grabando y, y espero que te, te haya sido de mucha utilidad este video. que también posee el teléfono Oppo Reno6 5G. que vean las distintas maneras en las que se puede grabar con Oppo. Este video lo dejaremos también allí para poder compartirlo con ustedes. Recuerda esto siempre, que la vida es bella y todos nosotros somos unas estrellas. Hasta pronto, primines. Oppo, una buena oportunidad de cambiar tu teléfono móvil. Si lo necesitas si no, pues te puedes quedar con el que tienes. Mucho ánimo a todos. Chao. Unboxing se dice. unboxing.